Adelante. Hola, Buenas tardes, le saluda Cirilo Rivera en una misión más de Varones en la Intimidad, gracias por quedarse en Saber Sin Fin, gracias a mi querido Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin, por apoyarnos desde ya ocho años sin fracción y vamos que esta pandemia nos ayude a reflexionar y hacer cosas sobre todo agradables. Muchas gracias, mi querido Abel, por toda la oportunidad que nos brindas y, y el apoyo. El querido David Méndez, en los controles, en la producción. Muchísimas gracias, querido David. Prometo entregarte la ficha ya lo más pronto posible <risa> para que no te no sea sábado y no llegue. No, es un gusto. Mi querido Carlitos Valderas también. Espero que te estés recuperando al 100 y te mando un abrazo. Y de verdad, gracias a todo el equipo que hace eso, Muchas gracias a todos y a todas, y de verdad, eh, hoy tenemos un tema muy interesante, eh, fíjense que uno de nuestros compañeros, ustedes saben que en las redes sociales podemos compartir muchas cosas, sin embargo, eh, la compilación de algunos materiales eso es muy, muy, muy, muy buena. Y bueno, pues, eh, además... Eh, es interesante porque cuando uno arranca en, en, en estos temas de las masculinidades, de los hombres, ahorita vamos a platicar sobre ello, este, resulta ser que de repente nos perdemos en el camino y creemos que, habemos unos cuantos, ¿no? Pero pues a, a, qué bueno que hay muchos compañeros haciendo cosas muy buenas. Y créanme que el tema del día de hoy este, no es la excepción. Eh, de verdad, cuando eh, nos... Eh, eh, pude poner contacto con Ciel, eh, eh, le digo, oye, me interesan cosas muy, muy, muy buenas, muy interesantes, y le pregunté, bueno, qué, qué, qué estabas, estaba haciendo, y el tema suena muy, muy bien, así que invitamos a todos y a todas a, a también hacer preguntas o hacer sus comentarios, porque la propuesta es enseñanza de la historia desde el estudio de las masculinidades, es interesante, ¿no? Eh, Cómo vamos cruzando los estudios de género, los estudios de las masculinidades, pero además eh, en un campo disciplinar como la historia. Querido Ciel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y lo voy a presentar eh, como me, me pasó su semblanza, cosa que es súper agradable también tener como esas posturas no, no rígidas, ¿no? O sea, la dama se define como, él mismo como anarcodocente, historiador, vegano, ciclista, pirata y compa. Es licenciado en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM es miembro de la célula pedagógica anarquista CPA. En 2018 organizó y coordinó de manera independiente un círculo de estudios y de reflexión sobre masculinidades en ciudad universitaria. Actualmente está en el último semestre de la maestría de enseñanza en historia en educación media superior en SUNAM, donde desarrolla su investigación en enseñanza de la historia desde el estudio de las masculinidades. Pues, Osiel, qué gustazo, de verdad es un gusto tenerte aquí en Varones en la Intimidad, y sobre todo con un tema que pocas veces lo vemos como más desde una intervención en la comunidad, ¿no? O desde eh, los mismos estudios o trabajos académicos. Sin embargo, muy interesante la propuesta que, que nos haces. ¡Qué gusto, Ociel! Hola, Cirilo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo está todo tu público? Espero que bien. <risa> sí, sí, sí. <risa> pues, pues si quieres, platícanos un poco de ti, ¿cómo entras al tema de las masculinidades? no? Para que te vayamos conociendo. ¿Cómo es que...? A ver, de repente dicen, ¿qué onda...? ¿Qué, ¿Qué se nos movió por ahí o cómo, o, o cómo llegó esta, esta inspiración? Porque también recordemos eh, México tiene, ¿cuántos nos sacó ahora el por 49% de población en varones, cerca de 49%, ¿no? Y luego uno va cerrando la brecha y dice, bueno, ¿y aquí se dedican los hombres? O nos dedicamos los varones, ¿no? Desde esta heteronorma, y pues cuando se reduce el campo de los estudios de género y te metes a la masculinidad, dicen, bueno, ¿y eso es cómo llegar o qué onda? Cuéntanos un poco de ti. Sí, verás, yo eh, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras hace varios años, eh, y ahí había un seminario de, de titulación en el que yo eh, tenía el honor de conocer, bueno, ya la conocía, pero trabajé con la maestra Clarínés Ramírez, ella actualmente coordina el Archivo Histórico de la UNAM, y bueno, en ese entonces ella nos da un seminario de historia con perspectiva de género, después fue pues, perspectiva feminista, y yo muchos años como que trabajé con, con un grupo que ella coordina, que se llama Escritos de Mujeres. Escritos de Mujeres lo que hace es que uh, hace un seguimiento pues, de Escritos de Mujeres a lo largo de, de siglos, ¿no? del siglo XVI, XVII, XVIII, las va recuperando, las edita y las da a conocer. no Entonces yo en este espacio eh, pues aprendí muchísimo de las compañeras, ¿no? muchas cosas, y en este momento, digamos, cuando yo estoy en la licenciatura, hago un, mi tesis sobre Emma Goldman. Emma Goldman fue una anarcofeminista o anarquista estadounidense que hizo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo leo la, la biografía de Emma Goldman, su autobiografía, y a partir, digamos, del análisis que hago de esa biografía, hago un libro de texto ¿no? para explicar la historia. En ese entonces, eh, mi libro de texto para explicar historia a jóvenes, adolescentes, eh, según yo tenía una perspectiva narcofeminista, ¿no? Porque retomo algunos postulados que la misma de más. Entonces no es la típica historia de, vamos a ver qué hizo Porfirio Díaz, ¿no? Y todos nos centramos en Porfirio Díaz, o sea, como en un personaje o el típico varón, heterosexual, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sino más bien en otras cosas, ¿no? En los obreros, eh, no sé, en las trabajadoras sexuales en las mujeres, en las enfermeras o sea, grupos sociales que pues, nunca sabemos su historia, ¿no? no sabemos nada de ellos y Emma Goldman hace unos análisis eh, muy interesantes, ¿no? que yo recuperé para enseñar historia tiene algunos postulados eh, igual a que me parece que pues nadie, nunca sabemos muy pocas veces conocemos que me parecían interesantes no por ejemplo el amor libre, ¿no? que se conoce por amor libre, qué onda yo decía, esto, esto es interesante para pues para la juventud, ¿no? para la adolescencia que nos hablen de, de otras, otro tipo de relaciones pero pues también como con el, el caminar de los años pues dije, pero yo qué hago haciendo como hablando de feminismo, ¿no? si soy hombre, como que este no, no es mucho mi campo, o sea me sentía muy cobijado, muy cómodo con las compañeras de escritos de mujeres a las cuales pues les debo un montón pero pues también como que no como que siento que no iba por ahí ¿no? mi, mi campo, mi, mi espacio y a partir digamos como de de hace dos años, tres, del 2018 más o menos, empiezo como a meterme más en masculinidades, ¿no? Estudiar, a, a organizar círculos de estudio, y veo que, pues sí hay un montón de cosas que las compañías feministas nos han abordado, pero que respecto a las masculinidades, pues hay mucho, pues eso, ¿no? Como tú dijiste, hay mucho campo vacío. Generalmente los, los estudios de masculinidades, según yo, o sea, lo que he leído, lo que he conocido, pues generalmente son tres áreas, ¿no? La psicología, la sociología, la antropología pero todas las demás disciplinas no sabemos nada, ¿no? Nada, nada, nada. Ni la medicina, ni la biología, ni la historia, o sea, como que parece que es un tema que no, que pues no nos interesa, ¿no? Que no les interesa esas, a esas materias. Y pues eso, o sea, como que recuperé cosas del feminismo, recuperé cosas del anarquismo, y ahorita estoy integrando cosas de las masculinidades pues para enseñar historia, ¿no? Y en esa ¿no? Uh -huh. Sí, qué interesante. Un primer recorrido. Y, y, y es esto, ¿no? ¿Cómo...? Um, efectivamente, muchos eh, hombres para llegar a las nuevas comunidades transitamos por espacios feministas, ¿no? Que las compañeras han abierto y que les ha costado mucho y que de repente dicen, pues, qué bueno compañero, tan muy chido, qué bueno que vengas para acá, pero pues este ustedes tienen mucha chamba de, de ese lado, ¿no? Mm. es este, por un lado. Y cosa que de verdad, o sea, este, y ahorita lo vamos a, a, lo voy a plantear. Y la otra es dices, me, eh, tú estudiaste historia en la licenciatura, y, y, y también cómo, cómo se nos enseña en la historia, ¿no? Que, que, que Y es la ventaja, ¿no? De tener maestras o, o maestros en su momento que nos den como algo distinto de decir, aguas, porque esto no se ha trabajado. ¿Y cómo vas cruzando género, lo anarco, en la historia, y ahora la propuesta es enseñanza de la misma, eh, que me parece, que suena también muy interesante para las personas que de repente dicen, bueno, yo estudio historia y, y creo que eh, a veces no vemos campo. ¿Cómo llegas a, a ese lugar? Cuéntanos. Ay, pues es, es, es bien complicado. O sea, no, no sé si soy el primero, seguramente no, pero supongo que sí soy de los primeros que estamos como combinando enseñanza de la historia, anarquismo, masculinidades, entonces eh, pues estoy tentando terreno, ¿no? O sea, todo lo que estoy haciendo es nuevo para mí, eh, a mí siempre me ha gustado la docencia, o sea, yo desde hace como 8 o 9 años he dado clases de, de manera voluntaria, de forma gratuita, y había, o sea, obviamente, ¿no? Y eh, con, el, con el pasar de los años pues me voy dando cuenta de varias cosas, ¿no? La primera es que muchos de nosotros tenemos recuerdos como turbios, ¿no? De nuestras clases de historia. Soy un maestro que habla, y habla, y habla. Datos que, pues, como que no te interesan mucho, ¿no? Como, eh, pues, chido Benito Juárez, pero, pues, la neta no me interesa, ¿no? Como que no no es muy relevante en mi vida Benito Juárez. Eh, y, pues, el alumno, pues, como que sentado, como que subraya toda la hoja del libro de texto. O sea, como que unas técnicas eh, didácticas o unas estrategias didácticas, pues, muy pues muy del siglo XIX, del XVIII, cosas muy aburridas, yo, o sea, yo, yo he dado clases, me interesa el anarquismo, eh, estoy aprendiendo de masculinidades, de feminismo, me gustaría integrarlo todo, entonces yo lo que hice, eh, por ejemplo, es como toda esta historia tradicional que te cuento, la historia aburrida de fechas, nombres, del maestro solo hablando, dije, voy a hacer todo lo contrario, no o sea, si el maestro es el que siempre habla, entonces voy a hacer que ellos hablen, que la mayoría del tiempo que ellos hablen, que ellos estén haciendo cosas, ¿no? bueno, ellos y ellas. Eh, si eh, esta historia tradicional solo habla de un personaje que es generalmente el hombre blanco, heterosexual, poderoso, el político, el militar, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? De, no sé, de, la, de los obreros, de las enfermeras, de la gente que está en la cárcel, ¿no? Nadie le hace caso a la gente que está en la cárcel. Eh, de, lo, de la población afro, de las lesbianas, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Y, y ahí ya iba integrando otras cosas, pero además creo que lo importante de la enseñanza de la historia... Y en la enseñanza de lo que sea, es siempre tener como en cuenta tres preguntas, ¿no? Como, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y para qué, no? Generalmente ese ¿para qué en la escuela no se ve? Y creo que por eso a veces las clases son aburridas, ¿no? O sea, muchos maestros eh, a veces dábamos las clases como, pues voy a dar Benito Juárez, pues porque viene en el programa, ¿no? Y tengo que cumplirlo. No porque sea relevante para ellos, no, no porque sea relevante para la formación de las futuras generaciones. No, no, no, solo lo voy a dar porque viene ahí. Entonces... Yo decía es que la historia eh, tiene un potencial y yo creo que sumado al anarquismo, a, a las masculinidades, al feminismo tiene un filo además, no. O sea, sí, sí es interesante, pero además es importante, tiene filo. Eh, y entonces yo lo que hago es empezar como primero lo que se me ocurrió, que es como lo más superficial, es retomar lo que han dicho otros, no. O sea, qué han dicho las mujeres, qué han dicho los anarquistas, qué han dicho los presos. No vamos a conocer esas experiencias desde su propia voz. Y entonces ahí viene como el, el cómo, ¿no? El ¿Cómo lo voy a enseñar? Muchos, eh, muchas clases han sido así, como te dejo un texto, lo lees eh, y ya ahí nos vemos, ¿no? O lo subrayas, haces un esquema, un resumen y ahí nos vemos. Pero nunca conocemos como de viva voz qué decían las personas. O sea, lo, lo que en la historia conocemos con las fuentes primarias, no trabajamos las fuentes primarias. Entonces, eh, pues yo les voy dando esto a los chicos y vamos reflexionando pero no para conocer el pasado, solo para conocerlo, ¿no? Como datito curioso, o sea, algo como, no sé, seguramente ha sido algún sitio arqueológico, a, a Teotihuacán, no sé, algún sitio arqueológico, y ves a los turistas aplaudiendo frente a las pirámides, ¿no? Y ya tienen su datito curioso, como, ah ¿sabías que si aplaudes Suena el eco, y suena muy bonito, y creo que la historia no tiene que ir por ahí, sino para hacer preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo daba algunos fragmentos de Emma Goldman, ¿no? Donde ella cuenta, es que, ¿sabes qué? Me acosaron, ¿no? Yo di una plática sobre amor libre, hablando de relaciones abiertas, y llegaron a mi puerta, ¿no? A, a ofrecerme tener relaciones sexuales. Y bueno, Emma Goldman hace ahí un análisis. Yo lo que hago es como preguntar a los chicos, ¿no? A ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué este sujeto cree que tiene entrada, ¿no? Para ir a acosar a Emma Goldman. Y los chicos ya reflexionan. Y ese es como un primer nivel de reflexión, ¿sabes? Cuando oyes que a alguien más le pasó algo, como, ah, sí, claro, es que... Octavio Paz era machista, ah, pues sí, Octavio Paz, chido él, pero cuando las preguntas bajan a, a gente que tú conoces, creo que ahí está la espina y ahí está el filo de la historia, ¿no? Bueno, y, y tú has acosado, tú has hecho lo mismo que hizo Octavio Paz, tú has hecho lo mismo, me explico, o sea, aquí viene el proceso reflexivo, porque es muy fácil eh, reflexionar con otras personas, ¿no? Hablar, en mas, masculinidades pasa mucho eso, ¿no? Hablamos de nosotros y nos abstraemos, ¿no? Como... Sí, los hombres han hecho cosas, eh, los varones solemos pensar así, pero nunca digo yo si él hice esto, ¿no? Yo si él pienso esto. Y creo que la historia da algunos ejemplos eh, para reflexionar. Eso es como el, el primer nivel que, que tengo, ¿no? Y el segundo es un poco también como, no sé cómo explicarlo. Cuando, cuando yo hablo con los chicos, les digo... O sea, este es el patriarcado, se los explico, vemos algunos ejemplos y vemos mecanismos de cómo funcionan. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la, la microviolencia de, de, de interrumpir no, constantemente y hay diversos eh, papeles de eso, ¿no? o documentos de eso. Pero también me gustaría mostrar a los chicos estrategias de resistencia. ¿no? O sea, no todo el tiempo nos están atacando, también ha habido gente que resiste y hay que, hay que recuperar eso. Y, y entonces les pregunto a los chicos, ¿no? Como Hemos visto diferentes cosas. ¿Ustedes qué harían? ¿no? ¿Cómo recuperarían? ¿Cómo, ¿Cómo combatirían al patriarcado? Pues, para pronto. Y, bueno, en, estos, en esta investigación que estoy haciendo actualmente para la maestría han salido cosas muy interesantes, ¿no? Que, bueno, a lo, a lo mejor a ti no te sorprende, pero, por ejemplo, cuando vemos casos de, de violencia dentro del hogar, que no es la típica, que todo el mundo piensa como, ah, y el, el esposo le pega a la esposa, ¿no? Sino otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la carga mental, que es un concepto o sea, que apenas está siendo famoso, ¿no? Y compartimos fuentes donde es muy evidente la carga mental. Las chicas, las alumnas, en automático lo, lo, lo entienden, ¿no? Lo, son capaces de describir el fenómeno, de analizarlo y además de llevarlo a sus propias vidas, ¿no? Como si sí es cierto, yo ahorita que estoy en pandemia, me mandaron con mi tía, ¿no? Y, con, y mi tía me obliga a hacerle de comer a mi tío, me obliga a lavarle la ropa a mi tío aquel él coma primero y luego yo, y pues eso no me gusta, ¿no? Si es cierto, yo tengo una carga mental o, o me reparto la carga mental con las mujeres de mi casa. Eh, y en los hombres pasa que no, no llegan a ese nivel de reflexión, ¿no? O sea, digamos, eh, uno como, como docente, como acompañante educativo, te das cuenta del nivel de reflexión, porque primero los chicos describen, ¿no? O sea, describen someramente describen con detalles, eh, reflexionan algunas cosas, pero el nivel creo que el más interesante es cuando hacen preguntas, ¿no?, a partir de lo, de lo que leyeron, o sea, por ejemplo, Angela Davis, ¿no?, es un textito que ocupamos cuando empieza a hablar del mito del violador negro, dice, eh, que dice, bueno, hace algunos años en Estados Unidos pensaban que los negros eran seres muy sexuales, ¿no? que no podían contenerse, porque son hombres, pero además son negros, ¿no?, entonces el hecho de ser hombres y negros los hace como... Eh, prácticamente depredadores sexuales, ¿no? entonces siempre que había una violación quién fue, ah fue un negro eh, y es muy fácil decir ah pues sí eso pasa en Estados Unidos no con los afros, pero cuando los chicos empiezan a hacer preguntas como pero eso también nos, nos pasa a nosotros, si ¿Sí somos depredadores, no somos depredadores y empieza el debate, me parece que ahí está lo interesante de la historia, no, no el datito curioso de ah sí los negros hacían eso, sino son cosas que están pasando actualmente. Eh, eso por un lado, por otro también creo que las estrategias de, de resistencia no las ubican los hombres, o sea, a pesar de que las leemos y les digo, mira, esta es una estrategia de resistencia, los hombres no lo identifican, por ejemplo, leímos un, algo que se llama huehuetlatolis, que digamos traducido, mi mala traducción al español, algo así como consejos de los viejos, ¿no? un consejo, un consejo pues, que dan eh, los abuelos a los hijos o a los nietos, las mamás a, a las hijas, entonces, eh, es una selección de huevo y donde el papá le dice, pues mira, no, no andes hablando, no, no interrumpas a la gente, no seas grosero, ayuda cuando puedas, ayuda a todos, no, no abuses de tu fuerza, no, o, como cosas que a nosotros ahorita nos parece como, ah claro, esas son nuevas masculinidades, en la no. época en el centro de México eso ya existía. Y yo les pregunto a los varones como, bueno, a ver qué estrategia de resistencia identificas aquí, ¿no? Así, aquí cómo se resiste al patriarcado, los hombres no, o sea, no, no ven resistencia a qué, ¿no? Eso por un lado, o por otro, eh, por ejemplo, ¿no? que esa es como una, una experiencia que me queda muy grabada, hubo una sesión donde hablábamos como de cómo el patriarcado afecta a los hombres, ¿no? Porque los chicos siempre piensan que el patriarcado es, ay, pobres mujeres, pero nunca ven cómo afecta a el género masculino, ¿no? y, y que es un planteamiento que Rita Segato lo ha comentado, Primero, las primeras víctimas del patriarcado son, son los varones, pero ojo, sí. tiene muy claro y, eh, porque es bien fácil agarrarse, ya ven, compañeras, nosotros también sufrimos, ¿no? <risa> sí, porque no, no, digo, nos ha pasado y seguramente a ti, es que también nosotros nos matan, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que, que a ver, ¿cómo, ¿cómo entras en eso? Porque, como dices, los, algunos chavos les lleva un una, un tiempo para como los que nos traiga el 20. A otros seguramente dicen, no manches, pasó en mi familia, entonces eh, se vuelve como ahora sí retomando lo del aprendizaje significativo, entonces, no manches, pues sí, la neta sí es cierto, o sea, ¿cómo, cómo ha sido tu estrategia o, o cómo te ha apoyado? Y, y es interesante esta transmisión de saberes, ¿no? De generaciones eh, grandes, como dices efectivamente, la nueva masculinidad que... Eh, lo platicamos hace poco con Jimmy Tellería por acá y decíamos: Sí, pues a la nueva masculinidad sin desmontar el patriarcado sigue siendo neomachismos. O sea, nada más, ¿no? O sea, porque pues, eh, pero este, este saber, este saber, que a mí me encantó cómo lo planteas, es. Y te, y te interrumpí, eh, como el macho explicador, ¿no? El, el macho explaining, ¿no? <risa> me explica y a veces si interrumpe. Les digo: Vamos a castellanizarlo, el macho explicador, ¿no? Este. O sea, es interesante, dices, a ver, es, hablas del patriarcado. Y digo, si yo se los aviso, unos chavos dicen, ay, eres de la masculinidad frágil, ¿no? Porque ahora también, es, de, como, como el modelo machista y, o, o patriarcal que se mueve de volada, ¿no? Para establecer otros criterios. Entonces, hay un mandato, bien canijo, ¿no? ¿Cómo el patriarcado afecta la vida de los varones sin llegar a.? a romantizar eh, el... ¿Cómo eh, se fue? Revictimizarnos, pues a ver, no quiere decir que no nos pase. El asunto es... Qué, ¿Qué ha pasado con ese ejercicio? Me llamó mucho la atención, porque interesante. Pues, eh, sí, ¿no? La, las lágrimas de hombre, ¿no? Los hombres también sufrimos ¿sí? y, y me hago güey con mis violencias. Sí, eh, pero la verdad es que ahorita estoy como en mi investigación, como estoy en una etapa apenas de... ¿cómo llamarlo?, como exploratoria de, de nuevos descubrimientos, apenas poniendo el piso, porque ha habido cosas que, esa que te comento, ¿no?, bueno, más bien te comento la experiencia y, y te la analizo, estábamos leyendo, no me acuerdo, bueno, una fuente, ¿no?, y la, la conclusión era un poco que cuando los hombres se van, el, el, el abandono paternal, pues, es una, es una violencia, pues, una violencia patriarcal, ¿no?, y entonces... Eh, había ahí un chico justo que, que su papá lo había, pues que no tenía papá, ¿no? Más bien. O sea, que era, vivía en una familia monoparental con su mamá. Y ah, o sea, pone unos dos, tres minutos antes, estoy diciendo, bueno, el abandono paternal es una violencia patriarcal. Y le pregunto a este chico, ¿tú, ¿tú has vivido violencia patriarcal? ¿reconoces algo en tu vida? Y él no. Yo no sé, o sea, yo ya sabía de antemano que él, que él tenía un abandono paternal. Eh, tú no ves problema en que, la, en que los hombres pues, se vayan y abandonen a sus hijos, y, no, es que yo estoy bien con mi mamá y yo no tengo problemas Entonces yo decía, ay, ¿cómo le hago? No? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué no entiendes? Se lo estoy diciendo, se lo estoy subrayando, esto es, esto es una violencia patriarcal porque él no se siente identificado. Entonces había dos hipótesis ¿no? que, que, que tenía. La primera es que pues, realmente no se daba cuenta, no, o sea, no, no entendía qué pasaba ahí. Y la segunda, que creo que es la más fuerte que tengo, es que sí se daba cuenta, pero no quería hablar de ello. ¿no? Esto que, que muchas veces sabemos como el hombre fuerte, que no, no habla de sus sentimientos, que no, que no se abre, que no sé qué. Y, y te, te dejo como esta, esta, esta experiencia para, para retomar a otra y ahorita al asilo. Entonces, yo en otros talleres que he dado con hombres, he estado con hombres, y me he dado cuenta que a veces pasa que uno da información, ¿no? por ejemplo, un nuevo concepto. Te voy a hablar del gaslighting, ¿no? Y explicamos qué es gaslighting y así. Y gente que no sabía qué era gaslighting, cómo funcionaba esa estrategia, ahora ya la ocupa, pero en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, esa es una herramienta bien peligrosa, ¿no? Eh, o sea, yo me veo como un fabricante de cuchillos. O sea, yo fabrico cuchillos y si tú vas a cuchillas a otros, eh, un poco es mi responsabilidad y un poco no. ¿Me explico? O sea, porque yo no te dije, ve y era, y era a tu compañera. Entonces creo que uno como docente no tiene la responsabilidad y además tampoco tiene el poder, pues no, o sea, no es posible, siento yo, que digas, ah, voy a hacer que, que los varones deconstruyan su masculinidad, porque no es cierto, ¿no? O sea, yo no sé cómo la gente o mis alumnos son saliendo del salón, ¿no? Si realmente eh, solo aprendieron el discurso, solo aprendieron nuevos conceptos, pero pues en su vida privada pues siguen siendo, pues machos, ¿no? O sea, creo que... Lo aprendí un poco a las malas, un poco desilusionado, pero creo que hay un nivel de alcance que tiene la escuela, ¿no? Como toda institución, que no, no alcanza a permear la vida privada, lo siento yo. Entonces, eh, lo que he hecho más bien es como ser un poco más realista y tener, plantear objetivos alcanzables, ¿no? O sea, alcanzables en los tiempos institucionales. O sea, mi objetivo no es, ay, eh, el varón va a deconstruir su masculinidad en las... 16 sesiones que va a tener en la escuela, pues no es cierto, ¿no? Hay gente que va toda su vida a terapia y no cambia, pues menos un pobre diablo como yo, ¿no? Te va a hacer cambiar, eh, pero lo que sí creo que es, es alcanzable es al menos conocer, ¿no? Conocer otras cosas, como, ah, bueno, ya sé cómo la pasan las mujeres, cómo la pasan las mujeres afro, las mujeres afro eh, en situación de reclusión, o sea, creo que es posible conocer otros discursos, otras experiencias, y ahorita justo lo que estoy haciendo es como atacando la primer, mi primera hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hombres realmente no entienden, no? Y ahorita mi tirada un poco es como sensibilizar a partir de las, digamos, de las denuncias de gente cercana a ellos, que es lo que yo he visto que funciona, ¿no? O sea, cuando a un hombre lo denuncian por X cosa, ¡ay! Ah, entonces ahí sí se interesa por las masculinidades, ¿no? Pues porque ya me explotó la bomba en la cara y ahora sí me interesa reflexionar. Entonces, lo que yo creo que funciona eh, no es tanto decir, oye, ¿sabes qué es que Arreola fue denunciado, no? Juan José Arreola fue denunciado y vamos a leer la denuncia que se le hizo a Juan José Arreola. A mí me parece que lo interesante es retomar ejemplos del presente, ¿no? O sea, preguntar, eh, oye compañera, ¿alguna vez te he ofendido? Eh, oye mamá, ¿alguna vez he hecho, te he, da, te he dejado la carga mental? Eh, no sé, un poco esto, como reflexionar a partir de casos cercanos a los estudiantes. Esa es un poquito mi nueva tirada. Y más bien, como escándalo, ¿no? El primer paso, sí que conozcas otras experiencias históricas, y el segundo, como llevarlo a, a tu vida a partir de brazos. ¿Cómo sí. ves? Sí, gracias, Ociel. Es inter muy interesante. Cristina Martínez eh, te escribe: siempre es un aprendizaje escucharte, Ociel. Gracias. De, más adelante dice: eh, Yo pienso que esta dificultad es el resultado de, del desarraigo del hijo, de su, del hijo de su madre. A ver, que no sé qué se lo puso, ¿no? Al, ah, al ocurrir. Esto se perdió el aprendizaje colectivo, el cual ocurre cuando la madre enseña a través de ella la mirada del otro y la, la otra. La empatía es una enseñanza que se da la madre al hijo varón, eh, con las hijas la empatía fluye de manera distinta, es lo que yo he visto durante el acompañamiento a mis hijas, dice Cristina, te mando saludos. Interesante. Eh, Fíjate que eh, esto que dices, bueno, ok, sí podemos revisar algunos elementos del pasado, ok, esto, esto, esto ya estuvo ahí. Y cómo eh, eh, este proceso de trasladar este pasado a un presente, a ver, ¿qué se está repitiendo? no? Eh, eh, porque eso nos pasó a los hombres con el Me Too. Eh, ¿Qué pasaba con el Me Too? O sea, muchos, bueno, pues es que son ellos, ¿no? Ahora este, a lo mejor ni, ni es cierto, ¿no? Eh, negando la violencia que eh, podemos generar. Sin embargo, cuando tú dices, bueno el proceso de la violencia que vivimos los varones, eh, de algunos, eh, ¿cómo aprendimos a reproducirla? Y aquí viene la parte interesante de tu propuesta, porque dices, este eh, hablar de, la, de, la, de las masculinidades en la enseñanza de la historia, en la enseñanza de las masculinidades en, en, en la historia, también te, te ha invitado a, a pensar en esas estrategias que posibiliten, eh, no solamente... Eh, Digamos, sin salirse del, del, del plan de trabajo o del programa de trabajo de una asignatura, pero también eh, con, eh, jugando con el presente, que me parece muy interesante este ejercicio. Eh, en, tu, en tu caso, este Ociel, eh, ¿cómo ha sido también eh, esas reflexiones, sobre todo en esas expresiones que seguramente eh, lo, lo he escuchado porque, bueno, finalmente los chavos llegan y... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, la feminazi. Sí. Y este tipo de... Este, estas expresiones de violencia que lo vemos en las redes. Bueno, yo dirige, de, de soy psicólogo. Y unos compañeros, este un conocido un, tiene una, una asociación, un grupo, y hacen cursos, ¿no? Y pusieron un taller de nuevas masculinidades. Y no, olvídate, los mensajes de odio, de rechazo... Y cuando uno recibe, dice, bueno, ¿quiénes son estos, compas? ¿no? Y pues son colegas, ¿no? Y dices, a ver, ahora las ciencias de humanidades bueno, y muchas disciplinas, hablando desde otros lugares, ¿no? Tratando también, ¿no? Más allá de... Cada quien desde la pero retomando mu muchos elementos de derechos humanos que además nos hacen mucha falta, más allá de qué, tan, qué tanto coincidimos o no. A mí, dices, híjole, quien está frente a un usuario, un grupo, una familia frente a la doc eh, como docente, ¿cuánto de esto estamos reproduciendo? En tu caso, eh, ¿cómo, ¿cómo fue también tu tránsito para decir, a ver, eh, estoy cumpliendo un posgrado y, y mi propuesta que dices, ya, ya pudiste entregar, hay un discurso, una narrativa, como dices, es cierto, saliendo del taller o del curso, o del, de todo el proceso que tú construyes, dices, no sé qué vaya a pasar pero lo que sí puede estar pasando, ¿qué ha sido? Que, que quieras compartirnos, porque, bueno, hasta que no esté esa tesis, seguramente te va a decir tu director, directora de tesis, este no la quemes, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, es lo que sí has visto qué ha pasado. que Sobre todo, ¿tú trabajas más con chavos de qué edad? Eh, pues he trabajado desde los 13 hasta los 17, 18, que es como la edad de secundaria prepa, más o menos. Y, que, y cuando tú les dices, eh, a ver, yo soy un maestro de historia, ¿a ti cuál es el referente que tiene, ¿no? O, o, o simplemente eh, como el antecedente, y entonces se encuentran con que les vas a hablar del patriarcado. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia además, no? Lo que quieras compartir, ¿no? Porque también... Sí, sí. sí. Lo que pasa es que yo, justo como estas prácticas, así hice como justo en etapas de mi vida donde tenía que hacerlo en otros grupos que no eran los míos ¿no? o sea como decirle, oye Cirilo me da chance de dar eh, un tallercito en tu grupo oye eh, compa me da chance de entrar a, a tu clase y entonces muchas veces ocurrían unas dinámicas eh, que seguramente las has notado ¿no? o sea cuando alguien va a tu casa y, y no lo conoces pues te comportas de manera diferente a que si pues, estás con alguien que vive ahí ¿no? o sea la, las dinámicas son diferentes entonces eh, algo que siempre me criticaban era como generalmente gente que no sabía nada del tema, es pero ¿vas a hablar de masculinidades? ¿y qué va a pasar con las niñas? ¿las vas a sacar de, del salón? ¿o ellas de qué van a hablar? porque muchas veces, o sea, claro, se piensa que masculinidad es solo hablar de hombres, ¿no? entonces, ¿dónde está el cambio? pues si la historia siempre ha hecho eso, ¿no? O la enseñanza tradicional siempre ha hecho eso y yo, por ejemplo, noto, eh, digamos, el cambio positivo luego, luego se notan las chicas, ¿eh? las mujeres que, que, que te insisto, ¿no? o sea, son ellas las que luego, luego reflexionan entonces yo lo que hago es que cuando enseño historia es eh, hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿qué cosas posibilitaron eh, que tal sujeto, tal personaje acosara, no? Y podemos sacar otras cosas, la complicidad machista, el silencio, o sea, cosas que están actualmente, digamos, que están trabajando las masculinidades, pero en preguntas, ¿no? A, a sujetos del pasado. Y las mujeres luego, luego lo captan. Y algo que notaba es la incom incom incomodidad de los varones, ¿no? la primera cosa, como, ay, ya van a hablar de denuncias, no sé qué, y lo que yo he visto en general es que como que se, se no los hombres como que no les gusta hablar de esos temas, y son muy superficiales, ¿no?, el momento de, de reflexionar, como, ay, pues es cierto, antes las mujeres no trabajaban, y pues ahora ya, ya trabajan, y son reflexiones muy superficiales, y en general eh, me falta un poco trabajar más con eso, ¿no? con, con los varones, porque las mujeres ya, ya digamos ya tienen, ya están del otro lado. Pero los varones aún generan reflexiones muy superficiales, ¿no? O sea, no, conceptos como complicidad, carga mental, eh, no sé, y demás conceptos, las mujeres luego, luego los apropian a su vida. Y como ah sí es cierto, es que hay una carga mental en mi casa. Ah, sí es cierto, es que mi amigo es cómplice, ¿no? O sea, estos conceptos más profundizados ya los aplican y los hombres no, los hombres solo se quedan con un nivel muy, muy básico de reflexión, y la verdad es que pues sí me he llevado como más esta sorpresa, ¿no?, y, y falta como desarrollar más investigación para saber pues, cómo hacerlos hablar, o sea, soy consciente de que pues soy el, soy el extraño en su casa, ¿no?, en su salón, o sea, no me conocen, de pronto llego y les digo, oye, a ver tú dime por qué haces cosas, pues también eh, me ponen un alto, ¿no?, los chicos, y, y hace un poco, o sea, es justo como mi investigación, esta es mi última etapa de, de la tesis, ver pues qué pasa, no? ¿Cómo, cómo genero que los chicos se abran, porque hay cosas que no les cuesta trabajo, ¿no? que supongo que son cosas que no, no les ha tocado, ¿no? por ejemplo, la violencia económica, ahí sí opinan mucho, ¿no? como, ay pues sí, es que las mujeres, el techo de cristal, ahí sí opinan mucho, porque claro, son jóvenes, aún no están inyectos en el mundo laboral, pero conceptos que ya les empieza a tocar, como el abandono paternal que ya habíamos comentado, y en, el, en el caso que te comenté, este chico, pues sí están como con más reserva, ¿no? Esa es un poco mi experiencia, o sea, los chicos se cierran, ¿no? En conclusión, los chicos no se abren a, a debatir. Órale, sin embargo, fíjate cómo, eh, pues primero porque están frente a otros, ¿no? Y no a exponer, ¿no? O sea, si, y, la, y esto que dices, bueno, pues eh, la carga mental y todo esto se lo van, se lo van llevando... Pero, eh, y parece nada, parece que dicen, no, no le pescó, híjole, pero a veces a lo mejor ya en casa dicen, no manches, es cierto, ya, ya me cayó la, la onda, ¿no? Y, y no sé en qué momento no diga, porque también digo, pues cuando uno pasa por esa etapa, porque uno también la vivió, dice no, pues, si le digo a mis es capaz de que me van a hacer burla, ¿no? Y, y no dudo que tres, cuatro estén en las mismas, ¿no? Y como no saben para dónde jalar, pues el, creo que el punto de encuentro entre ellos es, oye, y has hablado de esto con alguien más de tus cuates, ¿no? También como interesante. Mira, fíjate que te pregunta, Bris, eh, Ina, Bris dice, ¿has tenido alguna reflexión interesante que te haya dejado un comentario de algún adolescente? Sí. Hace unos años, y... Hace como dos, hablaba con una chica, ¿no? Como... Bueno, hay un, o sea, voy a moverme un poquito, hay un concepto en, en el anarquismo que es la acción directa, ¿no? O sea, como si tú tienes una necesidad, una preocupación, pues ve y hazla tú, ¿no? O sea, no, no esperes que venga y tu mamá te lo solucione, que venga y el Estado te lo haga, que Google te venda un nuevo producto que lo solucione, ve y hazlo tú, es la acción directa, ¿no? Y estamos platicando un poquito de eso en una clase, y, y a la siguiente clase la chica me dice y es que eso que me dijiste de, de la acción directa eh, estuvo bien padre, nunca me dijo que eso funcionó ¿no? me dijo pero pues lo hice y, y me funcionó me gustó, yo ah, pues órale qué padre, entonces eh, pues son conceptos que según yo o sea, a mí en mi vida a mí me funcionaron ¿no? Que, que esos son propios del anarquismo ¿no? la autogestión, la acción directa la horizontalidad y que según yo a los estudiantes les gustan ¿no? porque no... No son conceptos vacíos, ¿no? Como, Ay, vamos a hablar de constitucionalidad, ¿no? o sea, A esa edad, pues no te interesa eso, te, te interesan otras cosas. Eh, esas son como las experiencias bonitas que me he llevado, ¿no? Y te digo, pues también me he llevado las feas, ¿no? Cuando digo, pero ¿por qué no reflexiona, ¿no? Como, oh, se si me van de los <risa> pues, también pues, ¿no? Esas son cosas que también he aprendido, que pues no siempre voy a... A ganar, ¿no? Sí. Sí, sí mira, eh, déjame mandar saludos a. a tenemos un, un buena banda <ríe> está conectada. ¿eh? eh Isamari Zamora, Son Nava, y bueno, que ya eh, por aquí. Este, y es una pregunta: Damari Casasola, Cristian Adame, Briceño, Monse Soileika, Ana Martínez, Yasmín González y Rox. Yo, este, Honguita, Psicodélica, Indra Cervantes, Giuseppe Lobruto, un compañero acá en el Instituto de Ciencias Sociales, Guillermo Ramírez e Ivonne García, muchas gracias, mi querido Guillermo Hasta Colima. Te digo que yo te dedicaba, pensé que estaba, había estado allá, pero mira, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido también. Eh, en este tránsito, como dices, no no fue, no eran mis alumnos mis alumnas, ¿no? entonces también como que dices se comportan distinto. Sin embargo, creo que este vínculo y este eh, conecte que, que puedes llegar a hacer eh, como docente eh, de, dentro de las herramientas pedagógicas, estrategias eh, o técnicas didácticas que nos brindan, no pues, bueno, cuando suena la mesa ya te dicen ah mira que puedes ocupar esto. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué, ¿cuáles de ellos te han apoyado a ti como decir, bueno, para dar respuesta a la parte del currículum oficial, usando estos, mecan estos elementos teóricos y reflexivos y propuestas como dices, ah, bueno, desde el anarco agarro esto, desde feminismo, desde las masculinidades, este, esto y este es este el corpus. Pero para un docente que a lo mejor en ese momento se dice, oye, lo que me estás diciendo, algo que quieras compartirle como, como docente, ¿qué cosas te han apoyado como tal? Este, ¿tienes apagado el micro? lo <risas> pasado, dame? Sí, cuando, cuando yo he trabajado con los chicos, dos cosas que me doy cuenta que siempre están presentes, es uno que no sabe leer, ¿no? O sea, te leen algo, lo lees en clase, y la típica pregunta, bueno, ¿pero qué entendiste? Y no entendieron nada, ¿no? Eso es como lo primero que noto, que no... O sea, que a nivel educativo, la comprensión lectora está por el piso. ¿no? o más bien no existe la comprensión lectora, saben leer ¿no? saben eh, pronunciar sílabas seguidas ¿no? y, le, y leer de, de corrido ¿no? como dicen, pero no tienen comprensión lectora y las otras es que tampoco saben escribir ¿no? o sea, ya quisiera yo que escribieran como hablan, ¿no? o sea, no, no saben escribir nada y en historia pues son esas dos habilidades, esas, pues sí, esas dos actividades humanas son fundamentales ¿no? comprender lo que se lee y escribir tus pensamientos ¿no? Entonces, yo lo que, o sea, no porque yo me lo he inventado, hay autores que lo respaldan, ¿no? En historia lo que hay que hacer es leer las fuentes primarias, ¿no? Eh, o sea, si yo quiero conocer de Cirilo y a lo mejor hay una carta bien interesante de, de amor, ¿no? De Cirilo, donde, donde ya se deconstruyó el amor y hay una responsabilidad efectiva bien bonita, yo lo que debo hacer es ir y leer la carta de Cirilo, no lo que dice alguien más sobre esa carta, ¿no? Porque es más rico leer el material directo, ¿no? Verlo. Entonces, eso es lo primero que, que yo recomendaría a, a los maestros de historia, ¿no? Usar fuentes primarias, ¿no? Eh, no libros de texto. Los libros de texto ya están procesados, ya tienen un enfoque, una ideología, unos recortes, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, apelo a la acción directa. Si, si tú quieres un material, como maestro, tienes que ir y fabricarlo, ¿no? No te lo va a vender trillas, no te lo va a vender ningún editorial. Lo tienes que ir y fabricar tú. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo... Eh, las mujeres en la revolución mexicana no voy a ir a, a buscar un libro bueno esa es mi propuesta no vayas y busques un libro eh, de alguien más que habló de las mujeres ve y busca a esas mujeres no esas fuentes eh, y pues ya vas a a los chicos eso por un lado por otro eh, hay que hacer una adecuación didáctica ¿no? o sea, a lo mejor el libro pues, tiene 300 páginas no les vas a dar las 300 páginas vas a seleccionar un fragmento el más relevante y yo lo que he hecho, lo que me he dado cuenta es que como la comprensión lectora está por el piso, hay que ir acompañando el, el, el texto con preguntas, ¿no? Como... Eh, ocupé uno, ese, ese fue un, un exper experimento bonito, ¿no? Que era la historia del primero de mayo, ¿no? O sea, ¿por qué el primero de mayo es feriado? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces la historia de unos anarquistas que los juzgan, les, les enjaretan una bomba que explotó. Entonces hay un textito, ¿no? Que explica qué pasó y les pregunto ¿no? ¿quién está narrando el texto? y en el texto hay varias voces ¿no? la del narrador, la de un testigo, hay varias voces y los chicos se pierden un poco ¿no? y además, o sea, además de que tienen que leer, tienen que hacer preguntas históricas ¿no? ¿qué pasó? ¿esta fuente es confiable? ¿por qué es confiable? ¿cuál es la intención del autor? o sea, son un montón de preguntas y yo lo que sugiero es que el docente agarre el texto y le vaya metiendo literal la pregunta ¿no? no por ejemplo, el policía dijo, ¿no?, y, y al, al final del relato del policía poner, ¿por qué crees que el policía dijo eso?, entonces cuando los alumnos empiezan a reflexionar, se ponen en juego varias cosas que, que en historia se ocupan, ¿no?, por ejemplo, la empatía histórica, los juicios de valor, la evaluación de fuentes y su credibilidad, ¿no?, como, ¿por qué le creería más al policía o le creería más al barrendero, no?, por ejemplo, que están en, el, en un mismo documento, por decir. Entonces, eh, lo que yo hago es eso, ¿no? Como hacer esas preguntas a lo largo del texto, ir cortando el texto, ¿no? Irlo editando. Y la otra es, pues, preguntar en el presente, ¿no? Bueno, y, y si te pasara ahorita, ¿tú qué harías, no? ¿Por qué actuarías así? Porque, insisto, es muy fácil juzgar a otros, ¿no? Como, ¡ay, qué tontos! ¿Por qué los judíos no corrieron, no? Era bien fácil correr y esconderse. Y es como, bueno, a ver, si a ti te está persiguiendo la ley y tú ves a alguien corriendo, o no sé, lo que sea, tú lo metes a tu casa... Es como, no, pues no lo conozco. Entonces, ¿por qué crees que nadie ocultaba a los judíos? Y es como, ah, pues claro, ¿no? O sea, es como, o sea ya cuando lo piensas tú en tu vida, eh, pues agarra más significado, pues. Eso es, esa es una estrategia que yo ocuparía. Y la otra que, que es la que quiero implementar, pues es esa, ¿no? Como pregúntale a tus seres y seras queridas, pues qué ha pasado, ¿no? O sea, si tú alguna vez los has interrumpido, si tú alguna vez les has dado carga mental. Esas son como las estrategias que, que de pronto se me ocurren, ¿no? Usar fuentes primarias, adaptarlas, meter preguntas que tengan que ver con el presente. Y pues la otra es como eh, didácticamente pues, seleccionar materiales de, de sujetos históricos que no son los comunes, ¿no? Las prostitutas, los obreros, la gente en la cárcel, los afro, eh, los anarquistas. M meter esas voces que hacen interesante el pasado, no, no, no la, las típicas voces que siempre oímos. Sí, Eso es lo que... Uh -huh. De hecho, fíjate que fue interesante, eh, más a reserva, bueno, que ya eh, no he escuchado ni tampoco me he metido mucho, pero tenía pues, que por primera vez, pues, eh, eh, hace este censo de población afrodescendiente en México, ¿no? Y, y eso me parece muy, muy, muy valioso, porque antes, pues, pues nuevamente, ¿no? Eh, desde este proceso del mestizaje se va generando un posicionamiento y eh, de poder y de saber científico y esto de trabajar con la historia, eh, la enseñanza de la historia desde las masculinidades no, es trabajar desde una eh, propuesta feminista, anarcofeminista, y también involucrar una propuesta eh, que no sea androcéntrica, porque eso también eh, eh, de, eso, de ese pie que en, en, en la enseñanza en México, ¿no? Y que eh, cuando lo han planteado las compañeras feministas en la academia, pues, no, pues yo no soy, yo no soy un modelo docéntico, lo que pasa es que así fue construida la ciencia. Y bueno, y ahí hay textos desde Norma Blasquez-Graf, la una UNAM, ¿no? Y un, una serie de compañeras que han hecho un trabajo para visibilizar el trabajo eh, de las mujeres en la ciencia, en la historia, en la educación, etcétera. Y para ir como dándole este, este cierre, o sea, eh, Tienes una experiencia de trabajar eh, círculos de, so, con, de masculinidades en la UNAM. Cuéntanos cómo, cómo se dio la iniciativa y qué ha pasado con relación a esto, porque suena muy interesante. Además, la UNAM es un es enorme, pero cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo construiste? Cuéntanos un poco de ello. Sí, pues eh, en realidad eh, yo no era como el, es que no sé cómo se les llama a esas figuras, el coordinador, el... No, no sé. Eh. Que lleva, ¿no? que lleva la batuta. Yo no quería verlo así, precisamente por mi enfoque anarquista, ¿no? Yo decía, es que yo no quiero ser el líder, ¿no? Más bien quiero ser uno más. Y justo cuando estaba con mi, en mi etapa, en mi preso, en el proceso de, de ir aprendiendo, decía, pues quiero incluir a otros compas, ¿no? O sea, está padre lo que yo sé. Y casi siempre mi acompañamiento reflexivo lo hacía por mujeres, ¿no? Como le decía, mira, acabo de leer esto a, a una amiga, ¿no? Y ella me retroalimentaba, pero siempre lo hacía con mujeres, porque cuando yo lo intentaba hacer con algunos compañeros, con amigos, como que no, no había ese clic ¿no? que, que las compañeras sí me, me aportaban. Entonces, pues eso, ¿no? Como que, ya sabes, en Facebook, como oigan amigos, tengo ganas de reflexionar quién, quién le cae. Y pues hubo, hubo buena respuesta al principio, ¿no? Al principio sí se llenó y, bueno, llegaron varios compañeros. Eh, el círculo era semanal, y pues, o sea, la UNAM no me dio nada, pues, se hacían CEU, ¿no?, ocupábamos espacio, pero a la UNAM no me dio nada, lo autogestionábamos todo, ¿no?, nuestras lecturas, eh, nuestras dudas también, ¿no?, nos pasaba como que llegábamos a un momento en el que ya nadie podía responder porque nadie tenía esa experiencia, ¿no?, y bueno, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no?, tenemos que ir a terapia, pero ¿a cuál terapia?, ¿no?, hay un buen, a ver, vamos a ver qué existe de terapias, ¿no?, y íbamos, a, eso fue muy bonito, ¿no?, íbamos todos a la biblioteca y, a ver, tú lete un libro, tú otro yo, otro y nos vemos en una hora, ¿no?, y a ver qué aprendimos, eso, eso fue muy bonito, pero pues también hubo cosas como que los compañeros se fueron yendo, ¿no?, eh, tenían chamba, no les quedaba el horario, estaba lejos, eh, pues no les gustaba, ¿no?, y tener que trabajar porque pues también era eso, o sea, como no hay un maestro que te diga, ah, esta es la lectura que tienes que hacer, pues toca ser maestro y alumno al mismo tiempo, ¿no?, o sea, yo tengo que ir a leer varios libros, leerlos, ver cuál es el bueno, y el, la siguiente sesión compartirlo con mis compañeros, ¿no? Como, ay, miren, fíjense que leí tres libros y de estos tres, solo uno me gustó, ¿no? Y lo compartes. Pues yo también creo, que, bueno, supongo que varios compañeros se fueron por eso, ¿no? Porque como no había un maestro que te dijera qué leer y más bien tú mismo tenías que tomar la iniciativa y era una carga lectora pues, importante, pues varios se fueron, ¿no? Bueno, me imagino. Eh, no sé. Ah, interesante. Oye, es muy, eh, creo que, eh, y esa es la experiencia de la comunidad, ¿no? Eh, parece que eh, eso, eso invitó a, a generar un espacio distinto y que al mismo tiempo también eh, eh, les eh, llevó a, a desmontar el, eh, esta figura, como dices, ¿no? de quien facilita o quien coordina, ¿no? Y entonces, es, eh, sigamos social, ¿no? Chin, pues es que yo tampoco la, la agarro, sino vamos a trabajar juntos. Y, oh. y es como tenemos tan insertado el de alguien nos tiene que guiar, ¿no? Eh, y eso también nos ayuda a todos los hombres, en, eh, y no que, eh, ¿en qué podemos hacer, eh, ser como comunidad y cómo hablar, ¿no? A lo mejor, oye, pues es que la verdad a mí me da vergüenza decirte que, que no sé, o me da vergüenza decir que pues yo también la he regado, ¿no? Y que no sé para dónde ir, y ese es, eh, digo, llega, eh, seguramente algunos compañeros te, te, eh, sí te hicieron es, esos comentarios, y que al mismo tiempo los eh, lo que hicieron es nutrirlos, ¿no? Como dices, pueden llegar 20, 30, sin embargo, como hay otros factores que van eh, eh, moviéndose ahí, como una cuestión de, pues, eh, el horario, el ingreso, pues, hay que chambearle, a veces no todos ni to eh, eh, tienen el mismo ingreso económico en casa, ¿no? Y, pues, o para la escuela, para el metro, para hacer lo que lo que con lo que pueden, ¿no? Y, la, y, y un tercero es de aquellos que dicen, chips, como que no, no está chido porque nadie me dirige, ¿no? <ríe> Entonces, eh, eh, es eso, como eh, eh, construir esta, eh, esta comunidad me parece muy valiosa, cosa que cuando te leía eh, ha sido muy, muy enriquecedor y creo que ese es el reto, los hombres, ¿no? Ver cómo construimos un sentido de comunidad. Eh, saliéndonos eh, desde esta, esta mirada, y mirada única que es siempre hay que necesitamos un líder, ¿no? Okay, ¿no? Y ojo, no quiere decir que no haya guías, por ejemplo, yo me acuerdo que en psicología uno de mis maestros me decía, pues espérame, pero es que el líder surge a partir también de las necesidades, y no por ser líder es el único y es el mejor, simplemente él tiene una experiencia y en este momento nos sumamos, ¿no? Y, es, y me acuerdo mucho de mi, de mi profe y eso me gustó, porque dije, es cierto, o sea, pues no necesariamente siempre va a ser el mismo, ¿no? <ríe> Sin embargo, pues ahora nos los venden como si fuera algo novedoso, pero en fin. Eh, Pepe Sam dice, saludos social, buenas experiencias, sería interesante comparar cómo son los alumnos de historia de las escuelas de la Ciudad de México y los alumnos de las escuelas preparatorias del Estado de México. <ríe> no sé si quieres compartir. Eh. Eh, pues, justo, pues no, nunca he hecho, ¿cómo se llama?, eh, práctica docente en el Estado, la he hecho, bueno, sí, sí, con alumnos del Estado, pero no en el Estado. Hice unas prácticas en CCH Sur y e hice unas prácticas en el IEMS, el IEMS es Instituto de Educación Media Superior, son unas prepas que hizo el PG, ¿no?, cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, la característica principal del IEMS es que trabaja con población o ¿no? sus estudiantes, son de muy escasos recursos, ¿no? a diferencia del CCH Sur, que el perfil socioeconómico, cultural, es otro. Entonces, yo cuando trabajé con los chicos de... que me imagino que el Estado de México ha de ser... el perfil ha de ser similar al del IEMS, ¿no? O sea, que es gente con, con más carencias que las que pueda tener un chico del CCH Sur. Entonces, eh, en el CCH Sur me pasaba esto que te comentaba, o sea, si topan el discurso, ¿no? Y te repiten algunas palabras, pero no lo llevan a su experiencia. Y los chicos con el IEMS, lo que me pasó es esto, es que ni siquiera entendían el discurso, o sea, no entendían lo que leían o no querían abrirse, no sé, eso me pasó con un chico de James, eh, pero pues sí, estaría interesante como ver porque claro, yo asumo, o sea, yo como docente asumo que ellos generan todas las violencias que generamos los hombres, ¿no? o, o que se generan la masculinidad hegemónica y algo que me enseñó, por ejemplo el círculo que armé, es que no todos sufrimos las mismas violencias, ¿no? o sea, el, a mí hay un concepto que ahora me causa problemas, ¿no? que es el de privilegio, ¿no? como, ah, claro como eres hombre, eres privilegiado y el privilegio lo que pasa es que es contextual no o sea hay compañeras que te dicen ah pues ocupa tu privilegio de la voz de hombre que a ti sí te hacen caso no porque eres hombre y tienes ese privilegio y hay compañeros que siempre son así no muy tímidos y justo ese, esa característica la masculinidad patriarcal no la tienen no entonces la única ventaja o privilegio que tenían pues en realidad no es un privilegio no eh, no sé o sea como que siento que Tal vez en el IEMS, tal vez en el Estado de México, pase un poquito eso, que las, los privilegios de hombre sean otros, ¿no? porque hay, otra, hay otros privilegios que no tienen, ¿no? como el socioeconómico, por ejemplo, o el, o el sociocultural, el capital cultural, ¿no? que a lo mejor no tienen, o, o tienen otro capital cultural. ¿no? A lo mejor no, no tengo comprensión lectora, pero tengo otro capital cultural, que yo en este momento no me estoy dando cuenta cuál es, ¿no? pero podríamos explotarlo más adelante. No, pues además ahí les dejas muchas líneas de trabajo, ¿no? Para quien le interesa. Decir, bueno, ¿por qué pasa eso? Pues, este, como no dicen los compañeros. Pues, compañeros, pues, pues, ¿cómo vas, no? Ya que lo preguntaste, pues, investigale, ¿no? Ya, ya estuvo en casa <risa> del este programa, ¿no? Y cuando se late, pues, que es leme, ¿no? Ahí, para, para, para, para, ahí va a estar lista, ¿no? Este, o sea, ya, ahora sí, para ir cerrando, eh, ¿qué reflexiones te deja todo esto eh, eh, una manera de invitación para otros compañeros, pues, siendo docentes o no siendo docente, ¿no? Porque a veces decimos, es que no, yo no trabajo en la escuela, pero sí, pero pues a lo mejor estás con un grupo de compas ahí, ¿no? Y, y te vuelves un buen referente también, ¿no? En el buen sentido, ¿no? O, o alguien que a quien sí escuchan, ¿no? O sea, eh, y, y la otra, este, una reflexión en la educación desde tu perspectiva, sobre todo con adolescentes y jóvenes, que es con quienes has trabajado. Sí, pues, eh, una cosa que yo me llevé de, del círculo que armamos en CEU, que era muy bonita, es que llegó un momento en el que yo estaba aburrido, los compañeros estaban aburridos, de pues, sí, todas las semanas leemos, hay que hacer otra cosa, ¿no? Y, bueno, me acuerdo como que en esa época estábamos discutiendo el tema de, de cómo socializamos entre hombres, ¿no? Como, ay, pues sí, es que los hombres solo socializamos con chelas, ¿no? Chelas antes de ir al cine, chelas en la fiesta, chelas después del partido, o sea, como que siempre socializamos con alcohol, entonces me acuerdo de una actividad que alguien propuso como, bueno, pues vamos a una fiesta y no hay que tomar, ¿no? Hay que ver qué pasa, hay que cuidarnos entre nosotros. Eh, y salieron cosas interesantes de esa dinámica, que no es la típica, ¿no? De nos sentamos en círculo y hablamos de, de nuestras violencias, es otra dinámica, ¿no? Una dinámica de, lúdica, ¿no? De que ir a una fiesta. Me acuerdo de otra actividad que era como, vamos a cocinar entre todos, ¿no? Nadie sabe cocinar y vamos a quemar todos la olla, ¿no? Pero vamos a aprender todos y yo creo que en la escuela debe ser igual, o sea, a lo mejor al chico le interesan las patinetas, ¿no? Yo no sé nada de patinetas, pues vamos a aprender los dos, ¿no? O sea, la historia de las patinetas, eh, pero hay que responsabilizar al chico, ¿no? O sea, su acción directa, que autogestione su pedagogía, yo no te voy a dar los libros, tú vas a ir a, a buscarlos, a leerlos, y tú me vas a enseñar, eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Que si quieres algo, tienes que hacerlo tú, y tienes que hacerlo desde el interés del, de los compañeritos, ¿no? Y también de otras gentes, o sea, a lo mejor tú, Cirilo, me preguntas, oye, es que sabes qué, eh, tengo problemas, eh, no sé, con mi paternidad. Pues yo no soy padre, no sé nada de paternidad, pero me voy a poner a leer junto contigo. Y creo que eso crea un vínculo, ¿no? O sea, cuando la gente ve que te esfuerzas, eh, pues hay un vínculo y creo que hay un, un cierto compromiso, como, órale, pues si él está leyendo, pues voy a hacer el compromiso de leer yo también. Eso yo es lo que he visto que funciona con los chicos, ¿no? Cuando eh, pues, los acompañas, ¿no? Que es el término que me gusta, ser un acompañante educativo, de vida, es lo que me gusta, pues, aprender con ellos, porque yo tampoco sé. Pues, <risa> muchas gracias, este, por compartirnos tu experiencia, y, y un tema sumamente interesante, ¿no?, la enseñanza de la historia a través de los estudios de las masculinidades, y también con estas estrategias y propuestas, eh, en tu trabajo con adolescentes y jóvenes, y, pero también en un trabajo con pares, ¿no? Eh, Brice, y Nay dice, gracias por compartir esos temas interesantes y significativos, así como tus experiencias. Te manda saludos. Y pues, de verdad, un gustazo poder charlar. Y creo que nos hacía falta como entrar en ese, en ese tema desde un lugar eh, más desde de, de entre pares que agarrar un libro y decir, ah, bueno, sé es que la pedagogía y este dice que fulano, ¿no? Sí, pero cómo, cómo o sea, pero cómo se vive, es de la, de la parte vivencial, ¿no? Y cosa que te agradezco, de verdad, que hayas aceptado la invitación, y pues ahí nos seguimos en las redes, la verdad, ha sido un gustazo también en que nos compartas algunos materiales y que, bueno, eh, finalmente eh, de eso se trata, en la medida de las posibilidades, compartir, construir, y, y lo más lindo que, que podemos hacer. Pues, querido Ciel, muchas gracias. Milo. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Eh, y gracias a todos y a todas que estuvieron siguiendo la transmisión, eh, mucha banda muy chida, porque la verdad eh, creo que dijeron vuestro ciel y, y un buen no, gracias, gracias compañeras, compañeros, compañeros, y bueno, nos vemos. Gracias, eh, eh, Abel Pérez Rojas, director de Saber Sin Fin un abrazote, nos vemos pronto. Gracias David Méndez en los controles y en la producción. Carlitos Valderas también. Nos vemos eh, la próxima semana, me parece. Sí, toda la próxima semana. No empiezo, no hay clases, entonces este, eh, estamos en este horario. Vamos a ver cómo nos movemos, pero vamos a seguir aquí en Saber Sin Pico, varones en la intimidad. Gracias, que tenga buena noche. Y Balán Martínez te manda saludos. Ah, dale. Gracias. Tú me dices, mi David, ¿a qué hora nos vamos?